¿Tienen alguna idea de cómo funciona esto? Vamos a analizarlo. Hola, hablemos un poco de carga eléctrica. Para esto vamos a tener que partir desde el átomo. Según el modelo atómico que ustedes ya conocen, tenemos un núcleo formado por neutrones y protones, y este núcleo está rodeado por electrones que se mueven a su alrededor sin parar. Todos ustedes saben, espero, ya que lo deben haber visto antes, que la materia se atrae entre sí, según la ley de gravitación universal. Entonces, como los electrones, los protones y los neutrones tienen masa, deberían atraerse entre sí, y lo hacen pero no es por eso que se mantienen juntos. También aparece otra propiedad que los mantiene cerca, y esta es la carga eléctrica. Los electrones y los protones se atraen entre sí, y esta atracción es muchísimo más fuerte que la atracción ocasionada por la gravedad. Ahora que más o menos entendemos esto, vamos a ver algunas propiedades de la carga. Primero que nada, vamos a definir a los electrones como cargas negativas y a los protones como cargas positivas. ¿Por qué hacemos esto? para que sea más fácil trabajar con estas partículas. Ahora les voy a contar algo más. Así como el protón y el electrón se atraen entre sí, si yo coloco dos electrones juntos, en vez de atraerse, se van a repeler. O sea, que buscan alejarse uno del otro. Y lo mismo pasa si coloco dos protones juntos. Bien, ahora aparece un concepto un poco más difícil. Aunque si prestan atención, van a ver que lo entienden al toque. Vamos a hablar del concepto de campo. Tanto el campo eléctrico como el gravitatorio son radiales. ¿Qué significa esto? Significa que actúan así. Algo similar pasa con las cargas eléctricas, solo que, como les decía, no simplemente se atraen entre sí, sino que también pueden repelerse si son del mismo signo. Ahora vamos a ver un ejemplo de campo eléctrico. El protón, como es positivo, va a tener flechas que salen de él, que se alejan hacia afuera. Le agregamos un electrón por ahí. No, tan lejos no. Tan cerca tampoco. Ahí está bien. Y como ven, el electrón va a tener flechas que se acercan porque es negativo. Esto nos ayuda a entender mejor lo que está pasando. Ahora, sabemos que como son de diferentes signos se van a atraer, pero ¿qué tanto se atraerán? Con la misma duda se generó esta fórmula. Sabiendo el valor de las cargas también está constante y la distancia que hay entre ellas, es muy fácil calcular la fuerza eléctrica que hay entre las mismas. No se preocupen que estos números largos e importantes se los dejo en la descripción del video. No hay que olvidarse que perfectamente la carga puede tener otros valores. Por ejemplo, tres veces la carga del electrón o cuatro la del protón. Y ahí cambia qué tanta fuerza se genera, dependiendo de nuevo de la distancia entre ellas. La unidad para medir la carga de las partículas es el coulomb. Ahora ya tenemos una idea de carga eléctrica y de campo eléctrico. Para terminar un poco con esta parte les voy a hablar de conductores y aislantes. Para hablarles de esto, antes quiero explicarles qué pasó al principio del video. Al frotar la regla contra mi pelo, estoy haciendo que algunos electrones que estaban en mi pelo se transmitan a la regla, generando mayor carga negativa. Luego, al poner la regla cerca de los papelitos, los protones en estos sienten la atracción y como son muy livianitos, suben y se pegan a la regla. Con el tiempo, los electrones se van reacomodando en el material y el fenómeno deja de funcionar. Esto es un caso de electricidad estática. Los materiales aislantes son aquellos que no permiten el pasaje de cargas, Así como los electrones se movieron bastante libres por la regla, esto en los aislantes no pasa. Por ejemplo, la goma. Por eso los cables tienen goma por fuera, para que la carga eléctrica no llegue a nosotros y nos haga daño. Y el cable es conductor y permite a los electrones pasar a través de él sin problemas, transmitiendo así la electricidad. Espero que hayan entendido. Y si no fue así, miren otra vez el video. Y si siguen sin entender, pueden escribirnos y contarnos qué es lo que está tan difícil de entender, así nosotros también mejoramos nuestras explicaciones. Mucha suerte, gracias por vernos y hasta luego.